Ya se quedó. Vamos a ir empezando para los que os queráis acercar, por favor. ¿A quién? Sí. sí. primera frase. Siempre citáis, es verdad. Bueno, buenas tardes. Bueno, eh... Bienvenidas a Laboraje 2.0 <risa> eh, eh, Muchísimas gracias por venir por esperar, no, de este ratito de nada ahora es las pobres un poco con la lengua afuera pero son las cosas de los viajes desde Bilbao, el tráfico Muchísimas gracias igualmente por estar aquí a pesar de los millones de imprevistos también del camino eh, Nada, tenemos aquí a las compañeras de Pitara Magazine a María Ángeles y a Tami que hacen parte del equipo de, de esta revista que comenzó como un medio digital pero que fueron tan valientes de lanzarse al papel y llevan ya seis números en esa valentía y cada vez la verdad es que más bonita, súper cuidada y con una calidad impresionante. Eh, vienen para presentarnos este número 6 que salió hace cuánto? ¿Dos meses o sí? ¿O? En septiembre, sí. Sí, de sí, sí, sí. septiembre. Sí. sí, dos meses, tres meses, una cosa así. Y la verdad es que eh, fue como medio buscado también. Nosotros queríamos que, de hecho, esta es la primera actividad-actividad. Eh, lo de ayer era como la inauguración, que era una fiesta, no se puede decir tanto así como una actividad, pero era el, como el reencontrarnos, y lo de hoy es la primera actividad que se produce en, en la nueva vorágine y fue intencionado, de hecho, yo oh, escribí tarde para que nos me dierais una fecha para aquí. <risa> <risa> y para que nos pudiéramos encontrar en, en este espacio también de construcción colectiva, como ha sido un poquito también la construcción de Picara, ¿no? que ciertamente, y, y estos anuarios sobre todo, han sido posibles gracias a la, a la colaboración de una comunidad muy grande también de gente que, que le apuesta al tipo de periodismo que están haciendo. Así que nada, muchas gracias, y ya os comentarán ahora, por supuesto siempre tenemos el espacio para conversar después de lo que queramos, o para estar por aquí, lo que os apetezca, y yo hago los anuncios de, de aquí, del espacio. Eh, tenéis allí la programación de lo que queda del resto del mes, pero bueno mañana hay la presentación de un libro de la editorial El Desvelo, pero el sábado tenemos la gran descarga de la surada poética, que va a ser en el Conservatorio Nuevo, en el Jesús de Monasterio. Y nos parece, la verdad, una actividad súper potente, aparte de estar Juan Carlos Mestre, va a haber dos mujeres poetas maravillosas, Isabel Martín también, que hace una poesía feminista muy chula, y, y Laura Sam también, con, con ese tipo de temas y, y la forma que tiene de escenificarlos, y un dúo musical poético que se llama Versonautas. Tenemos ahí las entradas, es de hecho dentro de la surada poética lo único que hacemos cobrando pero que sirve para, para el sostenimiento de la surada en general y que para que sigamos realizando el resto de, de actividades. Y nada, os invitamos que están en las entradas a que compréis y le digáis a todo el mundo y si no podéis entre hoy y mañana pues que el sábado también van a estar a la venta en taquilla. Y nada, que muchísimas gracias por venir y gracias a vosotras. Ah, y que están, aparte de las revistas, este bolso, que es el último diseño de este año, también están ahí a la venta, si os interesa, los tenemos ahí a la entrada, ¿vale? Gracias. Bueno, empiezo yo, ¿no? Sí, vale. eh, Hola a todo el mundo, eh, mil disculpas por el retraso, pero bueno, ya estamos aquí y bueno. Eh, yo soy Tami y yo les voy a contar un poco de, del proyecto por si alguien todavía no conoce Picara Magazine y para poner un poco en contexto y mi compañera pues ya les hablará un poco de, del nuevo ejemplar que hemos sacado. Vale, Pícara pues nació hace ya 8 años eh, y en papel llevamos 6 es un ejemplar que sacamos una vez al año, que los primeros ejemplares fueron como una, una recolección de los textos de los textos que se iban publicando en la web y desde el número 5 se empezaron a introducir contenidos inéditos y en este sí que eh, todo el contenido, Menos un eh, par de cositas, todo es inédito. Todo es inédito. Así que, bueno, le seguimos apostando eso al papel, más que todo también por las lectoras, ¿no? Que lo piden, que querían tocar la pícara, que traspasara las pantallas y todo. Bueno, en el equipo somos cuatro personas, eh, luego aparte están las colaboradoras, que son freelance. Eh, también están dentro las ilustradoras, eh, la maquetadora y eh, las fotógrafas, todo ese equipo que está ahí. Y bien, nos financiamos también, eh, además de la venta de, lo, de los ejemplares, con formaciones, asesorías que hacemos, o sea que no solo está eh, la, la edición... El proyecto, eso, el proyecto editorial. Eh, además de eso, hacemos asesorías, formaciones, también conseguimos financiación de la publicidad y eso. Y sí que para sacar los 5.000 ejemplares que hacemos, eh, lo hacemos a través de las campañas de crowdfunding, que es como una preventa que solemos sacar y así es como financiamos este papel y qué más contar del proyecto de... pues eso, que somos un proyecto autogestionado, somos sí. co compañeras dedicadas eh... Noche y día sí. <risa> a, a mantenerlo y, y bueno, que estamos orgullosas Porque empezó siendo muy precario Pero eso, ya somos cuatro personas mm. eh, Eso, somos tres periodistas Y Tami, que es más labor de administración Y sí sí, sí sí, y el crecimiento además ha sido como Ha ido de poquito en poquito no Porque además eso, la financiación Ha sido autofinanciada O sea, no hemos pedido ni un crédito Ni nada O sea, todo lo que hemos sacado ha sido a base de de trabajo, de, de sacar nuevos servicios, también el merchandising no, también como forma de, de autofinanciación. Y eso, es más, también tenemos a gente en prácticas, que también, mira, una compañera que, que, que viene a acompañarnos. Ahora actualmente están dos. Y, y sí, es curioso no que también haya gente que, que le interese el proyecto y que quiere participar y, y bueno, <ríe> eso. Bueno, pues yo os cuento, si queréis luego hacemos preguntas, ah, nos sí. preguntáis, eh, porque imagino que ya muchas nos conocéis, ¿no? todos los años venimos a la vorágine, que es cita obligada, y bueno, antes de nada agradecer a Carmen, eh, siempre los cercanos a nosotras, y bueno, encantadas de inaugurar el espacio y larga vida a este nuevo espacio de la vorágine. El nuevo número de pícar en papel, eh, bueno, pues es una apuesta contracorriente, como decía Tami, ¿no?, porque eh, ya poco se lee en papel, pero para quienes somos periodistas, pues tener un papel y tocarlo, y intentamos cuidar mucho la edición, que sea un papel de calidad, la, una maquetación muy cuidada… ...pues también es un regalo, ¿no?, y por eso lo hacemos una vez al año... ...para que sea un material no de uso, de, de rápido uso y tirar... ...sino que sea algo que se pueda coleccionar, que se pueda guardar... ...y que sean temas más o menos atemporales... ...que podamos leerlos en, en cualquier momento... ...de hecho los cinco números se, se siguen vendiendo... ...de vez en cuando los números anteriores no los compran... ...porque, bueno, son textos que muchos de ellos no pasan de, no pasan de moda... ...que eso también es, es algo, bueno, a mí me parece un poco revolucionario... ¿no? ...porque en esta cultura del de, de usar y... y y luego se nos olvida, pues eh, dedicarle tiempo y espacio a, a un producto que tenga más allá de vida nos, nos apetecía un montón. Eh... ...está puesta en un, en un momento en el que el feminismo, yo no sé si está de moda o no... ...pero está en muchos sitios, que yo no... ...bueno, esto es un debate que podemos tener o que podéis tener... ...yo no tengo claro todavía mi postura... ...pero que está en muchos medios, incluso medios que eh, hegemónicos... Que, ...que quién me va a pensar que iban a tener su sección de feminismo... ...o su, o su articulista feminista... Eh, ...nos cuestiona a nosotras como pícara un medio que nacimos hace ocho años... ...cuando nadie iba a imaginar esta locura de... Eh, ...un medio feminista, hace ocho años... No fue fácil presentarnos y buscarnos el hueco, pero ahora eh, la verdad que la realidad nos ha, nos ha dicho que quedamos por buen camino, o más o menos estamos abriendo un camino que, que, que mucha gente iba a querer caminar. Entonces, en ese momento en el que muchas tuiteras, mucha gente haciendo videítos, eh, muchas columnistas están haciendo eh, hablando de feminismo, ¿cuál es nuestra reivindicación? Hacer periodismo feminista, que creemos que periodismo feminista como tal, un periodismo que haga contrapoder, que cuestione y que cuestione todo, no se está haciendo. No se está haciendo tan mayoritariamente como, como pensamos. Entonces, eh, esa es la apuesta que hacemos desde Pícara, ¿no? Pensar, hacer periodismo, cuestionar todo desde los textos, y no solo con artículos de opinión, que también, que son lo que más se lee, evidentemente, y, y lamentablemente, pero también hacemos reportajes eh, y reporterismo, ¿no? Y que creemos que el reporterismo feminista eh, tiene hueco y, y es necesario. Entonces, bueno, el papel un poco busca también consolidar esta, esa apuesta de, de pícara por, por el periodismo. Eh, en el número anterior y en este hemos intentado buscar un tema que sea como un eje, eh, un eje que articule, eh, el, el, no son números temáticos para nada, pero bueno, como un eje también para la campaña que hacemos de crowdfunding tenga un poco sentido. Y este año la idea fue tejer sin patrón. Eh, para ...con muchos matices y, cada, y cada, cada quien nos puede ayudar a pensar una cosa... ...pues desde la idea de la, del tejer, de la costura de nuestras abuelas... ...nuestras ancestras y recuperar todos los aprendizajes... ...que muchas veces hemos denostado o no hemos dedicado tiempo... ...hasta la idea de hacer las cosas pues... Eh, eh, ...bueno, sin patrón, evidentemente, sin... ...sin nadie que nos que nos ordene... ...y también pues la idea de tejer redes, de tejer alianzas... Eh, ...la idea de internet, ¿no?, también puede ser tejer... ...o sea, la idea de tejer puede tener miles de interpretaciones... Y cada, ...para cada una... un una diferente. Y entonces este año, que el año pasado fue el juego y había durante todo el número había números eh, artículos sobre juegos de diferentes maneras. Y este año lo que hemos querido es hacer una como una especie de um, páginas centrales de monográficos sobre 3G, que se llama Especias 3G sin patrón, en el que son unas mm, páginas, un papel diferente en el que queríamos imitar eh, las típicas revistas de patronaje que tenían en el medio el patrón, ¿no?, de... Patrones, ¿sí? Sí, sí, sí, Pues sí. hemos querido un poco que el papel sea eso. Entonces, eh, tenemos report hay reportajes y textos muy interesantes eh, ligados a la idea de tejer, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un pequeño patrón eh, así sencillito para hacer una falda a la Barbie, eh, pero bueno, aquí la compañera, por ejemplo, habla de la de cuando se sentaba a la puerta a coser con su abuela y con su madre y cómo le enseñaban ¿no? esos aprendizajes, hay otro sobre eh, las, las sufragistas en Reino Unido, cómo usaron la, el tejer y las banderas para, para reivindicar su lucha y para hacer su activismo, su activismo político y democrático, eh, también otro reportaje sobre hacer trenzas ¿no? y cómo... cómo el, tejer los pelos también es una forma de hermanarse y de pues, pasar tiempo con tus hermanas o con tu familia otro sobre cómo en México diferentes mujeres se unen para abordar feminicidios se llama para eh, todas las mujeres que asesinan y que quedan muchas en el olvido, cómo eh, bordan su historia, su nombre y, y han creado una comunidad y se sientan y lo hacen en sitios públicos, ¿no? para visibilizar esos feminicidios, esos asesinatos que, que muchas veces eh, pues no no no no ...no cuentan, no se enteran... ...y pues eso, se ponen en la cola de un del metro por ejemplo... ...en la cola del banco y van cosiendo... ...entonces así también llama la atención ¿no?... ...y se paran y obligan a la gente a que se pare... ...y reflexiones sobre los asesinatos de mujeres... ...luego también otro reportaje sobre las filanderas... ...o las filanderas que, de las mujeres que se sentaban en las puertas... ...y eran en su momento de, de... ...de sororidad, de compartir y de, y de hermanarse... ...y esto es sobre todo en relación a... ...a un, una exposición que ha habido en el museo de León... Eh, que, ...que recordaba esto... ...y bueno, una compañera le apetecía hacer una reflexión... ...sobre esto, muy interesante... ...y otro sobre precariedad del de, trabajo textil... ...que, que es, muy, es muy conocido y hemos publicado mucho... ...sobre la, las redes de, de trabajo global... ...y cómo la ropa que consumimos eh, barata... ...pues tiene esclaviza a muchas a muchas mujeres en el mundo, pero es que este reportaje va sobre cómo aquí la alta costura, los grandes modistas que están en la tele, eh, eh, usan a mujeres eh, con traba, con trabajos eh, sin edad de alta, que trabajan en su casa, eh, de manera aislada, y cómo la alta costura, que vale, que, o sea, ya no es el rollo de la ropa barata, no, no, es que la, la ropa que vale eh, eh, alucinantemente, bueno, pues cifras desorbitadas, también se usa eh, a través del trabajo precario de las mujeres, ¿no? Entonces, este reportaje también de, de otra compañera nos nos acerca a eso. Y, bueno, eso es el, un poco la novedad, ¿no?, este cuadernillo de este número. Y, por otro lado, pues eh, continuamos con lo habitual de Picara, con una portada llamativa que y vez contraportada que es de Magasco, que es la que siempre nos ha ilustrado todas las portadas, que es... No sé si la conocéis, pero hace cosas chulísimas como esta. Y un poco la idea, como veis, es, eh, es como un Godzilla, pero la idea es eh, las abuelas o las mujeres que luchan contra, mmm, contra los monstruos inmobiliarios que están desarticulando los barrios, ¿no? Entonces aquí es un poco esa idea, ¿no? Cómo ellas atacan a, a, a quien está destrozando las ciudades o los centros de las ciudades y bueno, pues eh, ha hecho la, la, contra la contraportada dándole continuidad y con unos gatitos aquí que a la gente le gustan mucho los gatitos <risa> y quedan muy monos tenemos que haberlo puesto en la portada pero, pero no, ahí, ahí la contraportada y luego la maquetación que cada año es diferente eh, la hace nuestra compañera señora Milton que, que vive en China, que esto <risa> mola mucho decirlo pero <risa> no, y la verdad que es, que es muy buena eh, ella, ella idea y ella ofrece siempre eh, unas maquetas que a mí cada año me gustan más no sé si es que he perdido la capacidad crítica pero bueno no, no, no, me el gusto. Sí, ¿no? y bueno pues luego hay reportajes como os decía de reporterismo puro y duro, eh, un tema por ejemplo sobre el auge de, del, de, del fascismo y de la xenofobia en diferentes... ...en Europa, ¿no? Haciendo, hablando de diferentes países... ...y diferentes momentos... Eh, ...luego un, una entrevista por ejemplo a Lolita Chávez... ...que es una activista defensora de derechos humanos de Guatemala... ...que se ha tenido que ir de su país... porque ...por su lucha contra las transnacionales... ...y como ha estado durante un tiempo... ...en un programa de protección en el País Vasco... ...y ahora vive entre Europa, entre Centroamérica... ...pero no puede volver a su país... ...porque en cuanto vuelva a su país... ...por su acción de lucha eh, la detiene... ...y una lideresa maya, muy empoderada... Eh, ...que es alucinante escucharla... ...y, y bueno, eh, también tenemos por ejemplo... Eh, una, ...un tema de muy interesante... ...a mí me encanta este, eh, sobre Moldavia... ...sobre una región que se llama Gagaucia... ...es una región también... Eh, muy desconocida, que tiene un, un idioma propio gagaozo, y traemos la historia de una mujer eh, periodista, ya mayor, pero que desde, de, que es, eh, podemos decir la persona que ha vuelto a hablar en Gagaozo de manera pública y está usando, lo usan sus textos, y a raíz de a raíz de, de su trabajo de, de visibilización de esta, de esta lengua minorizada, pues eh, a, eh, ...ha conseguido que, que el, el idioma un poco, bueno, se revitalice... ...y a través de la historia de, de esta mujer, de Ana Cekova, ...pues nos hablan de, de Moldavia, de cómo... ...que es una zona que por, para mí era absolutamente desconocida... Y que, ...y que me ha gustado leer sobre esto y conocer... ...cómo, bueno, cómo estuvo entre la UR, Rusia... Cómo, son, ...cómo está ahí entre grandes eh, países hegemónicos... ...y cómo esta cultura está un poco ahí oprimida... ...muy interesante. Eh, luego tenemos temas habituales de de la agenda feminista como puede por ejemplo puede ser eh, la despatologización trans eh, puede eh, también eh, alternativas al capitalismo como el proyecto entre patios que es eh, a buscar es una cooperativa ciudadana para construir unas viviendas sostenibles en derecho de uso nunca propiedad que están en Madrid y bueno nos han contado el proceso de de cómo un proceso muy largo pero muy muy interesante y cómo están buscando alternativas tenemos una esto es muy muy heavy, sí. es una fotogalería, también tenemos fotogalerías y esto es una, una artista una performance que la tuvieron que quitar el útero por, por cuestiones médicas y decidió hacer una performance eh, de 24 horas sobre su útero eh, y bueno, lo que implica, que el texto el texto lo explica muy bien y bueno, pues esto que veis aquí es su útero y o sea, incluso hay fotos de, de la operación que se las hizo el, el anestesista y bueno, esto es... <risa> eh, es un temazo, porque aparte, ¿no?, como ya ha trabajado sobre su cuerpo, sobre la maternidad, sobre lo que puede representar el útero para, para ella. Y la verdad que cuando nos... Andrea la conoció en México... ¿La conoció en México? ¿No era en Portugal? Es que ahora vive en Portugal, pero yo no sé si la conocí La conocí en México y ahora vive en Portugal. Entonces, cuando la conocí siempre dije, esto tiene que ir al papel, porque es brutal y, bueno, yo lo recomiendo. A mí al principio me daba un poco verlo, pero ya como... Ya... <risa> es parte... <risa> Eh, también tenemos un reportaje sobre luchas contra represas en Latinoamérica, que ha hecho otra periodista Patricia Simón, que colabora con nosotros, sobre luchas diferentes de mujeres mujeres contra grandes hidroeléctricas y contra la ocupación del territorio que están haciendo otros nacionales. Y luego tenemos nuevas voces. Tenemos a Silvia Agüero, que es una compañera gitana, que hacía desde hace un, un año y pico escribe en Pícara, ...y bueno, pues también a, él se animó a participar en el papel... ...y habla y critica las políticas de integración, ¿no?... De, ...del Estado, eh, del pueblo gitano, como que integración, ¿no?... ...y bueno, ella escribe maravillosamente bien... ...con una fuerza y una energía... ...y bueno, pues critica esta, este mandato que dice ella de la integración... ...cuando mmm, lo cuestiona bastante... Y, ...y bueno, yo lo recomiendo que leáis... ...también tenemos un reportaje de Lucía mío ...sobre eh, referentes afrodescendientes, ¿no?... ...para las mujeres negras a veces crecer sin referentes... Eh, ella explica ¿no? como ella como como persona eh, racializada explica cómo ha sido para ella crecer sin referentes y cita muchos referentes que existen y, y les da un, y les bueno, y nos habla de ellas no para que para que sepamos hay un reportaje sobre mmm, reproducción asistida que implica para una feminista someterse a un que tiene de contradictorio no someterse a un proceso de reproducción asistida, que es un reportaje de mi compañera Yune, que está ilustrado, como veis. Pues, cuidamos mucho, cuidamos cuidar la ilustración y tenemos ilustradoras. Por ejemplo, ah, tenemos a Ana Peñas, el, el cómic, ¿no? tenemos a Ana Peñas, que es premio nacional de ilustración este año, premio nacional de cómic, pero yo es ilustradora, no sé, un Y ilustra en Pícara, ¿dónde ¿no? está lo de Ana Peñas? Ilustra en Pícara desde hace muchos años, entonces estamos súper contentas que le hayan dado. Es. Eh, el, es este el que abre pues ya ha ganado este año el premio nacional tenemos también un cómic de Susana Martín sobre, que acompaña el reportaje de, de reproducción asistida y es un cómic muy interesante y muy divertido porque es bastante, vamos se llama Pajuelas y habla de, de cuando hay una empresa, creo que es danesa, que vende te venden el semen para que te llegue a casa y te semines en casa. Entonces cuenta esto y es muy bueno, es muy divertido. Y bueno, y viene el reportaje que os decía sobre sobre reproducción asistida, que la verdad que a mí también eh, la ilustración es de Cristina Durán y es, bueno, a mí me encanta. ...cómo queda esta página... ...luego tenemos un reportaje sobre... ...drogas y feminismo ¿no?... ...que supone para la mujer una droga... Bueno, ...bueno, cuáles son los roles de género... ...y qué drogas son más toleradas... Por, más, ...más habituales, perdón, en el ambiente feminista... Eh, ...pues qué más podemos contar... ...tenemos el cómic, tenemos textos en lenguas minorizadas... Eh, ...intentamos cuidar eso... ...entonces tenemos el cómic que está en catalán... Eh, ...tenemos un texto en galego... ...sobre una obra de teatro que se está ahora... Va a venir ahora justo a Bilbao la semana que viene, pero se ha hecho ya ha hecho una gira por Galicia sobre Elisa Marcela, que son las primeras mujeres que se casaron en el Estado en el año 1902 y se casaron por la Iglesia. Una de ellas se disfrazó de, de hombre y tenían, eran amigas del cura y el cura las casó. Y esta obra la conta, o sea, esta historia la contamos en Pícara hace en 2012 creo. Ahora se está haciendo la obra de teatro. Eh, que la, entonces las autoras de la obra de teatro nos cuentan el proceso creativo de la obra en galego y la obra la está haciendo la está ahora filmando Isabel Coiset para el cine la historia de Elisa y Marcela o sea, que es un, es un temazo muy interesante tenemos textos en euskera también, una entrevista a Arancha Urate Vizcaya que es una escritora vasca que ganó el premio eh, premio Euskadi de letras en categoría de eh, de ensayo porque ya ha escrito mucho sobre la Alarde el de bueno, es una fiesta que hay en, en unos puntos de, en, en Irú y en Darribi en, y bueno, en el que nos dejan participar a las mujeres y están las mujeres que lleva luchando contra esto 20 años y bueno, cómo ha sufrido en su pueblo de ella nos contaba, incluso de no poder ir a algunos bares porque 20 años o más. Sí, 20 años a lo mejor desde el 90 y pico, 20 años sí. o más, bueno, llevarán toda la vida evidentemente sí, sí. y aún si aún cuando desfila la sigue dando la espalda, sí, bueno, sí. sabe todos los años en sí. televisión, igual la sí, veis. Sí, sí. Y luego también, pues, la idea de tejer redes y de que, de que pícara somos todas y de que pícara no competimos con nadie, pues siempre tenemos a medios amigos que les invitamos a que escriban textos y colaboren. Entonces, en esta ocasión hay textos de Sangre Fucsia, que es un podcast feminista que emitimos todas las semana pues eh, tenemos un texto de ellas, de, de La Madeja, que es otra revista feminista que sale una vez al año, también ellas han colaborado con la, con un texto, de Samonga en Contracorriente... Eh, que es un, era un medio, ahora ha en el Salto, como una especie de sección o blog sobre economía alternativa, y bueno, que es el texto que os decía de, de las costureras. Eh, tenemos otras compañeras que es, tienen un colectivo de coeducación en el que, que también escriben en la web sobre referentes, o sea, li, eh, ellas... ...ligan eh, los saberes de mujeres científicas desconocidas... ¿no? ...mujeres que, que han hecho aportes en la ciencia... ...pero que no han sido visibilizadas... ...y no han sido muy reconocidas... ...nos hablan de ellas y nos ligan estos aportes... ...con los saberes tradicionales de, de las mujeres campesinas... ...o cómo están relacionados los saberes que usamos... En, el, ...en nuestro día a día sin ser consciente ...con los aprendizajes de, de mujeres científicas... ...y luego también a Clara feministas ...que son otras compañeras que trabajan por una Internet... ...más eh, libre de violencias o más porque estemos más protegidas... ...también nos han hecho un, un texto hablando sobre, sobre esto ...y no sé qué más os puedo contar... ...porque he contado ya mucho, ¿no?... <risa> ...sobre el número... ...este número esta vez... Eh, ...es un poquito más gordo que el año anterior... ...y por primera vez tuvimos un... De ...siempre ha costado 10 euros... Uh -huh. ...y tuvimos un debate sobre el precio... ...y decidimos... ...un debate muy arduo, muy duro que nos costó... Uh -huh. <risa> ...decidimos subirlo a 12 euros... ...porque también... Eh, ...pues también tenemos que valorar nuestro trabajo... ...hemos subido la las tarifas... La ...las tarifas de... que pagamos a las... A, ...o sea, antes pagábamos igual por la web y papel... ...y este año hemos decidido pagar un poquito más... ...a la gente que colabora en papel entonces ya hemos decidido subir el precio a 12 euros porque es un producto que es una vez al año y que como os decía pues no es de usar y tirar y creemos que también pues tenemos que valorar nuestro trabajo, nuestro tiempo y, y bueno y que dos euros no creemos que sea mucho y que bueno también era como un gesto un gesto de, de visibilización del esfuerzo y del periodismo ¿no? que, que bueno yo soy muy reivindicativa de un periodismo digno y, y no precario aunque a veces la realidad me golpea todo el rato <risa> y bueno no sé qué más os puedo contar ah la, lo de la, campaña, la, la, campaña. la campaña la campaña de este año ha sido diferente porque supuestamente nos dicen que, que las campañas publicitarias eh, cuando tienes que, que dar a conocer un nuevo producto pues el vídeo tiene que durar menos de tres minutos porque si no la gente como que pierde ¿no? el hilo y nosotras pues como somos así que no sabemos <risas> hicimos una campaña de cuatro horas un vídeo de cuatro horas. Pusimos una, una cámara fija en la redacción, invitamos a la gente que pasara y que hiciera lo que lo que quisiera, sí. si querían cantar, si quería bailar, recitar. Malabares. Sí. El vídeo fue de cuatro horas. Eh, no la ha visto nadie <risa> bueno guachino si, si miras las reproducciones yeah. pero bueno fue una ta también fue una tarde de invitar o sea en Pica tenemos una reacción hace tres años eh, sí sí sí sí entonces también una manera de invitar a la gente que venga a la reacción y, y que esté ahí a la tarde entonces pues pusimos algo de beber de picar entonces tuvimos toda la tarde musiquita y la cámara grabada para pues también buscar un espacio de encuentro y de, y de compartir y bueno lo pasamos bien así que y fue el vídeo de la, de la campaña eh, este año la campaña la hemos adelantado hemos, hemos conseguido menos dinero que otros años pero Sí, bueno. eso sí, pero ganamos por otra por otra vía que <coughs> otra, eh, que se me olvidó comentar que otra financiación que tenemos que es la más importante para nosotras que son las Amigas del Picara que es una figura que tenemos ahí que son unas personas que, que donan al proyecto y nosotras a cambio, pues les, eh, les enviamos la pícara a casa, las intentamos mimar con sorteos. Todos los lunes. Todos los lunes. Eh, <risa> <risa> eh, contamos Les contamos por correo también novedades del proyecto, uh -huh. o sea que son, forman parte de, de pícara. y ¿Tenemos ahora como.? Como hemos pasado ya las mil. mil y Era una barrera ahí dura y lo hemos sí, conseguido. Sí, lo hemos conseguido. Sí. Y como novedad también contaros que el día de Nochevieja si queréis cambiar las ah, campanadas sí. y ver otro canal eh, Vamos a emitir, el año pasado ya lo hicimos, ya lo hicimos emitimos las campanadas con Irán chuvarela Y este año repetimos con, y tiene ahí una acompañante también Sí, ya lo mejor, a ver, o sea, sí. el año pasado fue como un experimento y como nos deportó porque se nos cayó la web de la gente que lo, que lo sí, vio Sí, porque ah, eh, ah, encima, ah. encima la, la empresa que contratamos para que nos diera ese, ese servicio eh, tampoco se lo creía <risa> era un fallo del ordenador o algo que pero que no que al final luego era tanta era tanta gente que se metió a la web y que entonces este año hemos mejorado la grabación ya sí, no solamente irán tiene sí. mucha más calidad va a, ser, va a ser muy bonito y nos darán también más capacidad para que la gente se conecte y que no pase el Ahora conciertos, o sea, luego hay como actuaciones sí. también y Sí, sí, sí. Así Así que... Que si queréis cambiar de canal, podéis poner la web de Pícara y en Facebook y... y tomáis las uvas con con. Nosotras. Lo grabamos la semana pasada, el, el jueves. Sí. Es que emitirlo, o sea, hacerlo en directo esa noche no. no... Sí, se nos salía de presupuesto. O sea, era como bueno, algún momento sí que lo haremos cuando. Sí, poco a poco. Y si lo no si es como es que, lo No, que es que hicimos una fiesta en Bilbao, es que, claro, hicimos hicimos una, fiesta. una fiesta. O sea, invitamos a la gente que viniera. Hubo una a fiesta en un local de Bilbao y o sea, la gente de allí lo sabe. Entonces, la gente <risa> sí. se tomó la súper emocionada <risa> <risa> También el local se nos quedó muy pequeño, pero pero bueno. <risa> sí, estuvo estuvo muy bien. muy contenta así eso y conseguimos grupos que vinieran a tocar, eh, que lo organizamos todo como muy rápido, pero salió bastante bien y soy sí. muy contenta. Bueno, pues son acciones que hacemos un poco también así para hacer cosas diferentes, generar ¿no? sí, un poco parecida. comunidad y bueno, ah. para pasarnos lo bien, aunque okay. <risa> luego estamos más Sufrimos ¿no? <risa> en el camino, pero bueno. Sí, y, y bueno, no sé si queréis preguntar más cosas, preguntarnos ah. o debatir, o si sea, habéis visto el número que os ha aparecido, ¿no? que estaba ahí, que nos contéis feedback. Bueno, yo estoy emocionada. <risa> Todo eso cabe en esa revista ¿todo eso? Sí, es que son muchas páginas ¿eh? Son sí. sea, ciento o cincuenta y pico o sea. Bueno, y además es que curiosamente me ha dado a mí también por lo del tejer este jersey sí. que se lo hizo mi madre a mi padre y mi padre murió en el 92 <risa> es lo que le he dado yo y, y hoy me lo he puesto tengo, y hoy lo tengo pero además he en Málaga hace 15 días que... Tengo allí unos hijos no biológicos y, y que ya son mayores de edad y que han ido a la Universidad de Málaga. Curiosamente, que mira que de Santander a Málaga está lejos, pues en raya hora y media. Y entonces, pues como les estaba esperando mucho rato para que vinieran a comer, para que tal, porque resulta que en Málaga hay clase en la universidad, afortunadamente, todos los días de 8 a 2 y media, Todos. Esa tontería de que los viernes y los lunes no hay clase, que es lo que pasa en Madrid, no lo entiendo. Yo estuve ahí hace años y no, no lo entiendo. No lo Bueno, pues me han contado que eso existe. Yo estoy encantada de que en Málaga, de 8 a 2 y media, lunes a viernes. Con lo cual yo tenía toda la mañana Málaga Centro, que es lo más bonito, lo más bonito que hay, eh, buscando dónde comer, me encontraba siempre en unos sitios preciosísimos y les esperaba, a las dos y media, a las, tres, a las cuatro, ni siquiera teníamos que comer juntos. Yo comía cuando tenía hambre, que para eso estaba de vacaciones, y ellos cuando vinieran. Y entonces, como pasaba tanto rato, pues se me ocurrió, por ejemplo, tejer que se hace ganchillo en las terrazas que hacía 19 20 grados, además de ir a la playa, ¿eh? hacer cojines, las cosas que yo hacer, se hace con lo cual yo estaba cosiendo que al lado mío estaba una mujer, por ejemplo, comentando que si su marido, que si no sé qué, que si él le es, que tal. Y al final yo entraba, porque a mí me encanta hablar, como habéis dado cuenta. <risa> y decía, pues oye, pues yo que tú no me preocupaba tanto por el es que le había buscado piso, que no sé qué, <risa> qué sé yo, digo, es un decir, que hasta se me había pegado un poco el habla de Málaga, que me encanta. Y, y decía ella, pues tiene razón, ¿y por qué le busqué yo un piso a mi es es que, es que es absurdo. Bueno, entablé muchas conversaciones con muchas mujeres, con muchas enfermeras, que yo también soy enfermera, y, y de verdad os recomiendo Málaga, me parece, que va a ser la capital cultural en el 2026. No sé si hemos presentado. Bueno, en Málaga tenemos una colaboradora, Lucía, eh, pero ahora está viviendo en Sevilla. El año pasado sí presentamos en Málaga la revista, este año no sé si... Nos va a tocar Aprovechamos a veces en París a sitios así que nos invitan a un evento, claro, a una formación, a, una formación o... O a jornadas así para hacer presentaciones, pero este año de momento en Málaga no hemos estado. Pues en Málaga yo, no... yo estuve además cuando las elecciones, fue genial porque me encontré incluso con unos vendedores que, que decían, ¿verdad? de Podemos y yo, ¿cómo? <ríe> por los pendientes, por el padrino, por por, por bueno, porque el cotejer. No, porque el no Si le dije que por favor eh, no dejara el cuchillo, porque como era un vendedor de pescado, decía que usaba el cuchillo para, para cortar pescado, pero yo no quería comprar pescado. O sea que déjalo, porque me estás hablando y estás tanto con un cuchillo así, me daba un poco de miedo. Y dije yo, bueno, es que a mí, eh, ya habéis dicho vosotros que sois votantes de la V. Que me imagino que no es el que gane, porque todavía no ha ganado nadie. Deja el cuchillo, por favor. Pues este, eh, eh, para la gente que ha comprado la revista Funding, o sea, que ha precomprado, que como decía uh -huh. también, hemos hecho la, la caperucita, que es como la imagen más típica de Pícara, no sé si la conocéis, eh, un, un patrón para hacerla en punto de cruz. Sí, y con las instrucciones detrás de, de qué colores, de, o sea, bueno, te va poniendo los colores y qué tipo. Y ayer, ayer llamó una mujer a reacción que no entendía las instrucciones. ¿Ah, sí? Las... sí. Sí que nos ha llegado gente que lo ha hecho, que, ha hecho, que sí, nos ha sí, enviado sí. fotos y así. Sí, sí, sí. Y la verdad que pues eso, eso que ya me a reacción y te diga, oye, que no he entendido muy bien esto, qué colores es este que decís aquí, porque no? Es como, es muy de agradecer y muy muy bonito, ¿no? Yo creo que es lo que nos da también vitalidad para, para seguir. Pues... Sí, aquí Ah, oh, perdón. Nada, yo quería primero daros las gracias porque me parece que el proyecto es espectacular y a mí personalmente me ha iluminado la vida y a todas mis amigas, a mi madre, a mis tías y a toda la red. Pero luego os quería contar una cosita y hacerles una pregunta. La cosita es que nada, eh, nosotros tenemos una librería muy pequeña en Lima, en Perú, muy lejos. Y... No. Empezamos a traer pícara porque nos lo pedían, ¿no? Las, las chicas peruanas que venían a la librería de oye, pero que la hacen en papel, ¿cómo que la hacen en papel? Sí, sí, pero la tenéis que traer, pero no, pero eso es carísimo. Total, que lo conseguimos y era una maravilla cuando llegaba en papel tuvimos los números 2, 3 y 4 y era una felicidad enorme eso de que la gente llegara y lo leyera pero no desde esa perspectiva colonial de mira cómo llega las la española con su revista, sino con todas las semillas que se siembran, ¿no? y cómo intercambiamos y lo leemos en colectivo y era una cosa más bonito que nos ha pasado, aunque hubo peleas por la bolsa os diré <risa> <risa> y, y, y nada os quería preguntar al hilo de esto cómo os relacionáis con esos movimientos feministas de otras partes, en este caso de Perú, de Latinoamérica, pero que sé que sois muy activas, que lo tenéis en la página web, unos artículos maravillosos y que puedes acceder a lo que está pasando fuera de lo que está ocurriendo en el Estado español, de lo que está ocurriendo en Cantabria, en Madrid, en Sevilla o en Cataluña, sino, sino eso a nivel global, que tenéis unas redes gigantes y que eso es una gozada. Sí, es que en América Latina, el 40% de las pistas de la web son de América Latina. Sí. O sea, tenemos allí la mitad del corazón, ¿no? Por, eh, sobre todo, principalmente, Argentina México. Y, y México. Pero, pues, en Centroamérica también tenemos muchas redes. Aunque hay muchos problemas para explicar en Centroamérica, no sabemos muy bien por qué, con la web de Claro, con la, la, la empresa de esta de Internet, perdón, no la, la empresa de allí. Pero, por ejemplo... O sea, tenemos muchos vínculos con medios de latinoamericanos, eh, sobre todo te digo en Centroamérica, más que, más que en más Perú, que, en Centroamérica. Ya. Eh, ya tenemos, por ejemplo, un proyecto que se llama Defensoras, que tenemos como una web aparte, un pica de que es eh, para hablar de mujeres de, que defienden derechos humanos en Mesoamérica, en este caso Centroamérica. Entonces la idea es que periodistas de allá, periodistas comunitarias, periodistas locales, escriba o sea que no seamos nosotras o la española que vive allá la que nos cuente cómo están eh, las mujeres enfrentando diferentes luchas sino que sean eh, periodistas comunitarias que también están sufriendo violencia las que nos cuenten la realidad de, de Centroamérica entonces sí que tenemos intentando tener siempre medio ojo o tener a gente tenemos la crítica obviamente de que de eso de que tenemos que buscar que nos escriba más gente de allá pero que sean periodistas locales o sea que no sea mm, yo que he vivido también en Centroamérica, que pues he escrito desde allí, pues pues hacer un poco tu crítica, que sean compas de allá, las que, no, la que escriban y, y, y que y publicar estos temas. Y sí que estamos intentando en la medida de nuestras posibilidades hacer, hacer eso, ¿no? Sí, que lo de yo con los pagos. Que ya, pero <risa> sí. Pero bueno, eh, hace poco, un, eh, hace unas semanas eh, vinieron la, las chicas estas de Colombia que estaban eh, también. Nos, la, la, la Mareja la, ¿no? No, ¿eh? la, eh, ¿la marea ¿La, la marea la, la marea en Colombia medio feminista entonces estuvo también la chica eh, vino a Bilbao y sí se a, con ella. a a conocernos un poco y para hablar también también redes de ¿no? que ellas también podía aportarnos esa parte y tal y mira, sí. mira que con la pues, con, por ejemplo es medio México que se llama Caja Negra también tenemos así colaboramos varias veces mm -hmm. ...con la cuerda de Guatemala... ...sí, tenemos, siempre intentamos... ...eso, en la medida de lo posible... Eh, ...pero fíjate que yo ahí, en, en Perú no recuerdo... ...no recuerdo así ninguna... No, ...ningún no, vínculo, ¿eh? No, no, ya no, bueno, pero ya que hay me ha hecho pensar... Crisis ...y crisis no recordará ningún ellos, vínculo... O sea, pues, bueno pero vamos, que sepáis que tenéis ahí un núcleo Sí, de, sí, eso sí, que que en, en la campaña de crowdfunding como si quedamos opción a que puedan colaborar personas de fuera y que les enviamos y tal, eh, me acuerdo que sí que hay gente de Perú que la pide siempre por crowdfunding. Eso sí, nos gustaría distribuir, <risa> picadas porque siempre ahí nos preguntan, de México sobre todo, una compañera estuvo en... Eh, como dos meses o así eh, en México y vamos o a sea, hacer presentaciones. Hizo presentaciones, se llevó un montón de pícaras y elegimos le o sea, tú, repártelas por ahí, por todos los colectivos, los centros y ahí están las pícaras. <risa> sí, sí, sí. La verdad que tenemos muchas lectoras. La mm -hmm. Y cada revista la, la lee más de una persona. Claro, también muchas, eso pues... Sí, sí. Como dice Andrea, que cuando vamos al bar que habla de pícara y, de, y llevamos una revista y vemos que ya al día siguiente se la, se la han robado, pues los ponemos, o sea, se o sea, ponemos contentas, ¿no? Sí. Bueno, bien, o sea, que que, que rulen, se compartan, sí. que estén en bibliotecas, también estamos haciendo intentando así eh, llamar a las bibliotecas para que compren bibliotecas y nos tengan a, nos hmm. tengan ahí, porque pues eso. Pues sí, para que esté accesible a todo el mundo. ¿En la de, acá, en la de aquí la tienen? ¿Sí? Aquí, una biblioteca de aquí de Santander, la yo general. creo eh, la central, eh, no me suena, ¿eh? No, no me suena. No, no me suena. Me suena más en bibliotecas de Cataluña, alguna en Madrid y en el País Vasco. Pero... O sea, hay que pedir la biblioteca del barrio. Sí, sí, Una sí. No, es esa parte de. Sí, sí esta... hay que existir. <risa> no, sí, pero hace bastante de No lo pediré. Sí, nosotras hemos sientado, sí, sí, sí, lo sí. que pasa que es como luego tienes que mandar un mail a la Sí, es que depende, la sí, que... Es que depende, depende de, la, de la biblioteca, de cómo van los ejes porque muchas nos dicen que los presupuestos eh, los cierran desde enero o sea que, que no te dan pie a, a hacer nuevas adquisiciones o algo así pero hay algunas que sí que tienen más, eh, más libertad y también importa mucho que los lectores que vamos a, a las bibliotecas digamos, pero tienen Sí, que hacer peticiones. Bueno. Que, bueno, dos preguntitas. Una, como proyectos a corto plazo, a largo plazo, cositas que estéis imaginando, creando, porque además es que cada vez que empezáis algo nuevo, o sea, nos quedamos así como todas locas porque no lo habíamos pensado, ¿no? O sea, todo el tema de accesibilidad o todo el tema de incorporar una radio feminista o todo el tema de no sé qué, un montón de cosas que, que es como que tendrían que estar, ¿no? Pero porque no hemos llegado a ello. Entonces, es así como en el corto plazo y... espérate que tenía Ah, y eh, no sé si ha ampliado o son los mismos de antes pero estáis como colaborando en... Medios más grandes o generalistas como el diario.es, y no sé si, si tenéis otro tipo de, de colaboraciones, ¿cómo es participar ahí? O sea, ¿qué, ¿Qué os reporta o, o, o qué trabas os puede poner? Vale, con el tema de la accesibilidad. ¿los? Cuéntalo del sí, el, el, lo de, glosario. El glosario, no, el glosario, no, el eh, glosario no El monográfico, además del glosario de lengua de signos que tenemos, sí. eh, tenemos hemos sacado este año un monográfico en lectura fácil. Eh, que también ya se nos ha agotado papel. <risa> en papel. sí eh, también está en la web. Sí, sí eh, porque eso ya lo, lo trabaja más eh, nuestra compañera Andrea y tal, porque ella es la que tiene ahí la, el empeño en que nuestra web sea más accesible y también crear nuevos nuevos materiales ¿no? para esas personas que, que tienen dificultades, ya que detectó que era el 30% de la población que tenía problemas lectoras Sí, según la, la selección sí. de lectura fácil de Euskadi, le sí. dijeron esto, que el 30% de la población tiene mm. problemas de comprensión lectura. Entonces, hicimos una selección de 10 textos de toda la trayectoria de Pícaras así pues algunos que nos apetecían que fueran representativos y que abordaban diversidad de temas y, los tra y la Asociación de Lectura Fácil de Euskadi los tradujo al lenguaje de lectura fácil que es un mundo completamente alucinante y muy sí. diferente, o sea, no sí, tiene sí, nada que sí, sí. ver y entonces hicimos un monográfico para, con estos temas y la verdad que se ha vendido súper sí, bien sí, y, super y la idea verdad. es continuar publicando algunos textos no, en, no, este, en, uh -huh. en este lenguaje más accesible para, para diferentes personas y ese es un proyecto que la accesibilidad que continúa y luego también eh, la, la semana pasada presentamos, que esto bueno, no es un proyecto muy periodístico, pero también es un tema que nos que como feministas y como, como un medio de comunicación nos, nos genera eh, bastantes problemas o, o dolor eh, el, el acoso que sufren muchas de nuestras compañeras en redes sociales no por el hecho de ser mm, personas visibles feministas que lanzan mensajes en redes sociales pues muchas de nuestras compañeras reciben eh, pues eh, las amenazas de las amenazas de violación de muerte las, las insultan de una manera sufren acoso es una cosa bastante heavy alucinante dolorosa y siempre no sabemos qué hacer no porque al, depende, un día a lo mejor tienes ganas de bloquear, otro día tienes ganas de contestar, depende cuál es la mejor estrategia, de denunciar... Entonces, eh, esta preocupación nos ha llevado por diferentes personas, diferentes colectivos, y una abogada que colabora con PICA, laia Serra, eh, bueno, pues en una conversación ella lo que ha hecho ha sido un análisis eh, jurídico de de cómo el Estado español está desprotegiendo a las mujeres eh, eh, por la, de la violencia que sufrimos en redes. no Porque si a ti te amenazan de muerte en la calle es una violencia, pero sí que pasa, que si te amenazan en, en redes sociales no, no pasa nada y eso pasa todos los días muchas veces y muchas compañeras. Entonces la semana pasada eh, nos hemos juntado con diferentes colectivos y hemos hecho <coughs> este informe que ha hecho la compañera jurídico bastante interesante, eh, haciendo una lectura de diferentes... Eh, no, no son normas pero son eh, recomendaciones jurídicas de la ONU, diferentes colectivos, eh, para que la, para que se legisle sobre esto, para que el Estado trabaje sobre este tema. Hicimos una, un registro en el Congreso de los Diputados del Congreso la semana pasada, hicimos una rueda de prensa para presentar el informe y la idea de continuar a esto haciendo un monitoreo de casos, intentando eh, intentando conseguir adhesiones ¿no? y hacer presión de incidencia política en este caso eh, para que las comunicadoras feministas se las estén protegidas en redes porque al final es un espacio de, de, de, de debate y cada vez más y claro, si te amenazan todo el día, pues ya te limitan tu, ¿no? tus ganas de estar o tus ganas de exponer tu, tu, tu postura y bueno, ese es un tema que vamos a dar continuidad este año eh, Tenemos el especial de defensoras, que os decía antes que va a tener continuidad este año contando historias de, de activistas defensoras de derechos humanos en Mesoamérica ...y también vamos a tener un proyecto de... ...bueno, pues también como periodístico de divers, ...de... ...o sea, de, con una sección que se llama Mujeres con Voz... ...sobre historias de mujeres diversas para... para hablar de, de diversa, diversidad de mujeres... ...y luego sobre la otra pregunta de... ...en qué medios estamos... ...pues en Pícara tenemos la lógica de eso... ...de compartir, de estar con todo el mundo... ...y por qué no... ...el primer medio en el que estuvimos fue en el Diario.es ...que tenemos un blog semanal... ...y que nos... ...fue una decisión que tomamos hace como cinco años... ...creo que fue 2013... ...y fue una decisión difícil... ¿eh? ...no teníamos muy claro si queríamos... ...pero bueno, al final decidimos... ...y apostar, por qué no... ...usar los espacios de visibilidad... ...y... ...aunque nos pueda generar controversias... una más que otras... ...pero bueno, pues al final decidimos... ...usar ese espacio de... ...esa visibilidad... ...que al final lo que nos reporta... ...pues es que muchas amigas... nos llegan por ahí... ...básicamente... Eh, ...nunca hemos tenido problemas... ...en que se nos meta en nuestro contenido... ...ni en nada... ...y, y bueno, pues... ...es que no sé... Hay que, estar, hay que estar no sé si hay que estar o sea no lo tengo claro ¿eh? pero bueno fue una decisión a la que se llegó eh, ahora sí también estamos con el salto con el salto que sabéis que ya eh, de, desapareció Diagonal existe el salto en papel y tenemos también decidimos cómo colaborar porque con Diagonal sí que tenemos una relación cercana entonces tenemos unas cuatro páginas al mes en papel entonces, esto, esto hacemos siempre un reportaje amplio, una columna en una lengua minorizada, una columna de opinión y una viñeta. Y esos contenidos que ellos sacan sacan en papel, luego nosotros los subimos a la web a los días. Ellos, ella no, en su web no sale. Y bueno, pues este es un acuerdo que tenemos ahí, que tampoco se va a valorar si tiene o sea que no supone, pero bueno, nos supone estar, establecer redes y tener tener colegas. Eh, ahora, por ejemplo, La Marea, que también ha sacado un crowdfunding para hacer un proyecto de, que se llama Por Todas, para, para investigar desde el punto de vista periodístico los asesinatos de mujeres eh, y qué pasa cuando asesina a una mujer en un pueblo, qué pasa en esa comunidad, qué pasa con su familia, qué pasa con la sentencia, si tenía hijos y hijas, qué, qué pasa. Pues también nos hemos involucrado y hemos apoyado, vamos a estar ahí, pero no sabemos, aún no sabemos cómo. Tenemos la conversación pendiente para esta semana, para hemos estado apoyando la campaña y bueno, nuestro nombre ha estado ahí, pero tenemos que definir, pues ver si como alguna de las colaboradoras, alguna de las coordinadoras nos ponemos a hacer artículos o cuál va a ser nuestro aporte, aún no está, o sea, vamos a estar, pero no sé decirte aún cómo. Y bueno, pues la idea es eso, apoyar a, o sea, estar en, o sea, creemos en la importancia de generar redes y bueno, hasta ahora no nos ha ido mal así. Uh -huh a veces es un poco desbordante porque somos pocas y entonces pensar que tenemos que hacer la, el tema del diario del salto tal eh, a veces nos cuestionamos que si tiene sentido para nuestra salud pero bueno pero bueno y proyectos básicamente no eso eso con eso estamos yo al ver la revista y ver el precio, es que pesaba más, ¿eh? Es que pesaba, pues es que pesaba mucho. No, es que, no, pero quiero decir. No, no te of, creas, ¿eh? No, no, te creas. Manano, o sea, no llega al kilo. No llega al kilo. No, no no o sea, sea que que es que 750 gramos. ¿Es un Sí, ¿no? Por supuesto sí eso, eso. el precio sí. también mucha gente nos dice que pesa mucho entonces es como no, para, no es para llevar en el autobús o, sí, o llevar a un bar entonces sí. también decimos pues a lo mejor hacer algunas más pequeñas así como el monográfico que hemos hecho en eh, lectura fácil es muy pequeñito muy ligerito en Magara, se vende se ha vendido súper bien mm. pues no sabemos si hacer algo así porque no sé no sabemos cuál es lo mejor sí eso sí, las amigas también nos ayudan, ¿eh? bueno, o sea, nos escriben eh, haciéndonos un poco de feedback y así que eso también se agradece porque a veces estamos tan saturadas que no, no se nos ocurren cosas nuevas y tal y de repente llega una amiga nos escribe tal de ¿por qué no hacéis mejor esto? no sé qué o y mira, así que eso, por eso digo, las amigas forman parte al final del sí. proyecto Pero es muy interesante que, esa, que ese sea el formato para tenerlo en casa. Sí, sí. Para leerlo un montón de veces, para que si viene gente a tu casa diga, ah, tienes también el pícaro. Sí, es como un artículo de regalo, mucha gente sí. se lo regala unas a otras, sí. o sea, es como algo así. Mm. Pero sí que es verdad que a lo mejor para llevar en el transporte público no es lo no. más cómodo, pero bueno, pues. Pero bueno, muy... a mí este nombre me gusta mucho, es que me gusta mucho la portada. La... <risa> Me gusta que un barco desde aquí. <risa> y es, es curioso porque eh, lo del dinosaurio fueron ah, por lo por una niña y un niño que viven cerca de la redacción, que a veces siempre suelen pasar por, eh, por ahí por la redacción y nos preguntaron un día, ¿y qué hacéis aquí? Que... Eh, no, no sé, qué, qué, si qué hacéis sí. Y dijimos, pues escribimos cosas. Sí, sí, sí. Y nos preguntaron que si escribíamos cosas de dinosaurios. <risa> Y dijimos, no, pero ya no vamos a quedar con la idea. Entonces, se la, dijimos a la, se la dijo Andrea a la sí. ilustradora y se la quedó también ahí. Y mira, al final ha salido como un dinosaurio. Pues yo agradezco mucho los textos y las ilustraciones. O sea, me encanta que, que sean tan bonitas, verdaderamente bonitas para compartir y además provocadoras. O sea, que desde sí. unas ilustraciones como muy bellas y muy cuidadas, hay mensajes muy potentes en cada sí. uno de los de los sí. números que ha habido y, y que me pasa un poco lo que a otras compañeras bueno pues que es que el otro día estuvo mi madre en casa unos días y aprovechamos para sacar en la revista que ya también lo lee cosas por Facebook y tal bueno y es que me echaba la bronca porque yo la había comprado por crowdfunding y la había dejado poco porque se me había olvidado de ella Dicho, ¿no? y, y me encantó, o sea que es maravilloso y siempre pensamos en compartirlo con amigas, siempre nos pasamos artículos y, y pues que desistáis es pues de agradecer, verdaderamente. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad que eso es lo bonito y de, cuando te llegan mensajes así, de gente que a mí me alucinó un día que pasé una chavala por la redacción y estaba con las torrijas. <risa> sí, sí, y vuelta, sí, sí, te tomas porque, y se va, pero no, no, te vaya, te vaya. Va, <risa> o sea, sí, oh, sí, palmeras de chocolate sí, también. Sí, sí, la mm. verdad que, que tenemos o sea, lectoras muy diversas de diferentes edades, de. Que eso nos alegra bastante. Y nos da. Motivación para seguir porque estamos con las energías bajitas. Sobre todo a final de año, ya queremos vacaciones. La palmera de chocolate es una indirecta. A mí la chata, a mí yo no. Y no sé qué más os podemos contar. Eso. Que estamos con ya pensando organizando las vacaciones. Que estoy... Y que estamos cansadas. porque este año? ¿Conseguís? hacer un horario laboral como <risa> <risa> Pues o sea, <risa> o sea, es un objetivo para vosotros sí, ¿no? sí, sí, sí, sí, ¿cómo sí, sí. andáis en eso? Este año en septiembre, al volver de verano hicimos como bastan, una serie de reuniones eh, así muy concienzudas y estructuradas para para pensar cómo porque hasta ahora no sabíamos ni qué ni qué era picar eh, a mí que tiene un, un poco una versión más así de esquemática eh, con, con un poco ya orientándonos pues conseguimos establecer un sí, una como, manera más sí, de lo, sí, que, lo que hacemos un mapa porque sí, sí que es verdad que cuando entramos o sea yo María es cuando entraste hace dos... a la redacción hace dos años a la redacción hace dos años pues como que no tuvo una acogida tampoco fue en plan entró y, y ya o sea, se puso a hacer cosas o sea, fue como ahí sobreviviendo poco a poco, ¿no? Y conociendo. Mi entrada también fue fue algo parecida: o sea, entrar y, y no tener como. Eh, de. esto, esto es pícara, o sea, hacemos esto, esto, esto no no teníamos. O sea estábamos como apagando fuego. Sí, todo el día, sí, sí, sí, sí, sí. Y trabajando así al día a día y lo que salía, pues resolviendo y ya terminamos saturadas. Eh, en verano terminamos como muy quemadísimas y dijimos no, o sea ahora es eh, tenemos que sentarnos y pensar y pensar nosotras también en qué es dónde, dónde queremos llegar, ¿no? cuál cuál es nuestro objetivo. Y también o sea para tener también nosotras las ideas claras y ahí hicimos sí. una, un, com, un intento de convenio colectivo sí. o sea de o saber sí, convenio laboral sí, eh, sí los días sí, de sí. porque no pues, nada, pues, nada. sí lo, lo escribimos y todas esas cosas y sí esperamos que a partir de enero ponerlo en, en, en práctica <risa> pero es que es que es muy difícil es que es muy difícil, porque a veces, yo que se nos invitan también colectivos pequeños a dar charlas y tal, a veces es difícil valorar, ¿no? Decir no, o sea, estamos cansadas, pero vamos a ir, se va acumulando un montón de cosas. Y como somos cuatro, tampoco es que damos... Hemos conseguido, por lo menos, hablar, lo que me parece sí, fundamental, sí, sí, sí, y, sí. y también hemos conseguido mejorar las condiciones económicas, ¿no? Porque mm. pues éramos precarias y, y entonces bueno, pues hablar también a, a las necesidades de nuestra so supervivencia y, y, y es difícil, ¿no? Pues saber eh, por qué eso, Muchas nos toca trabajar los fines de semana porque surgen actividades, hoy por ejemplo, un, ¿no? Que es una chorrada y no, ha iba a venir Andrea, ha tenido un problema con el coche, pues a las a mediodía hemos dicho pues voy yo, o sea, yo tenía otros planes para otras cosas, pues que pues al final eh, somos cuatro y e intentamos llegar hasta donde llegamos. Entonces, queremos, o sea, vamos caminando hacia ese objetivo, pero no lo hemos logrado todavía. No. Yo entiendo que es difícil porque combináis trabajo y militancia, ¿no? Sí, es, es el... eso, o sea, es difícil, es, sí, es que... Y es que luego, pues lo que comentaba, también que para sostener económicamente la revista, las coordinadoras tenemos que hacer muchos curros para otra gente de consultorías no. y entonces, eh, al final, por ejemplo, las coordinadoras estamos dedicando más tiempo a otros proyectos, <coughs> o sea, a hacer notas de prensa para otra gente y tal, para que nos dé dinero y nosotras poder pagar las colaboraciones. Entonces, a veces... Es muy difícil medir el tiempo que dedicas a eso, que dedicas a la revista, eh, qué priorizas o qué, cuál, qué trabajo podemos asumir y a lo mejor creemos que podemos asumir y luego, pues, porque hacemos trabajo, muchos trabajos externos para, para organizaciones, ONG, ayuntamientos, para, pues, para mantenernos. Entonces es muy es, es difícil, ¿no? Pero bueno. Pa enero. Pa enero. Pa enero, pa enero. Yo ya me apunto a las horas que trabajo, ¿eh? Sí. ¿Hoy sí, trabajo que sí. Por lo menos lo sé, aunque no vale para nada. <risa> sí, sí, sí que te, entre nosotros sí que tenemos eh, cierta flexibilidad de que yo qué sé, si eh, una está muy muy saturada y no le apetece ir a la redacción, pues ese día, pues que, sí que se lo coja e intentamos pues eh, ayudarla en la medida que podamos, pues parte de su trabajo y tal. Pero, flexibles. Ahí, sí, sí, eso sí. Pero las horas que metemos, pues ni nosotras mismas sabemos. No me la apunto yo, ¿eh? Pues muchas gracias, chicas. Bueno, nos podemos quedar si queréis aquí conversando igualmente o lo no, que pues sea, pero lo primero, bueno, muchísimas gracias, A vosotras, ¿eh? muchas gracias ah, el por el espacio que está súper bonito. Es como... Ah, y una cosita que no he dicho antes: ¿quedan cuántas horas de goteo? Muy poquitas para el o, 25, o algo así, 30, es que 40. se termina mañana, entonces claro, estamos muy contentos porque conseguimos el, optim, el mínimo y estamos aquí por supuestísimo gracias a eso, pero bueno, si conseguimos un poquito más, pues habrá más mejoras para este espacio. Entonces nada, quedan unas horitas para quien no lo haya hecho, en Google entrais la vorágine se muda y ahí podéis hacer aporte. Sí, nada, <risa> muchísimas gracias. A mucho trabajo, <risa>